No soy mis logros, al menos, no exclusivamente. Soy mis fracasos, penas y falencias, mis más profundos miedos y vergüenzas. A pesar de esto, ninguna de ellas dicta mi sentencia, porque no pretendo ser presa de su juzgado. Quiero dejar algo en video, y específicamente en internet, porque aquí nunca nada desaparece, y lo aprendí de la peor forma. Ni siquiera me molesté en arreglar el fondo del audio porque quiero ser claro y conciso. Le tengo miedo, le tengo terror al fracaso. Mi miedo al fracaso es lo que me ha estancado durante todo este tiempo. Porque quiero arreglar muchas cosas sobre mí. Quiero bajar de peso, quiero ser una persona más sensible, quiero ser un mejor músico, quiero trabajar en mi persona. Pero al mismo tiempo me da miedo exponerme al fracaso, Especialmente me da miedo exponerme al que dirán sobre mi fracaso Por eso es que termino haciendo nada Quiero dejar esto como un recordatorio de que mi opinión es la única que importa Y que me tengo que recoger sin importar cuántas veces caiga Porque me tengo a mí y solo a mí Gracias a Tyler, o a quien solía ser Tyler Quien me inspiró a grabar esto con una frase súper simple Yo no soy responsable por ninguna de sus percepciones sobre mí Quiero crecer y voy a crecer. Cueste lo que me cueste esta wea.